¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Fabio de Jesús López Agüelo. Y vengo a orientarlos en estas fiestas para que aprendan a bailar. Yo provengo de fiestas familiares. Entonces, uno, lo primero que hace es verificar qué sabe bailar usted. Hay un pasito que es importante, que es la marcha del paso doble. Como ni se compra ni se vende, ni se compra ni se vende con... Entonces usted lo que hace es como una especie de marcha Una flexión alternada de la rodilla al estilo de marcha Con un pendular eh, discreto de la cadera Girando a favor de las manecillas del reloj Como hay manizales del alba Ay, manizales, así se baila Ya les dije cómo era, pero necesito hablar la música Papito, papá mi nombre es Andrés Bueno este, como se llame Póngame ahí la música para enseñar a bailar a la gente en las fiestas navideñas Ni las fiestas de año nuevo Papá, no se puede poner música. ¿Y por qué no se puede poner música? Papá, es porque las regulaciones de estas redes sociales le bajan a unos videos si uno pone la música y la música es de la, del autor. Pero ¿cómo va a ser posible? Yo pagué plata por ese disco. Yo necesito enseñar la verdad. ¿La gente cómo va a, enseñar a la gente a bailar? sin música, carajo? Pero es que, papá, son las regulaciones de las redes. Después nos bajan el video. ¿Por qué tienes que si hacer así? saca la piedra, carajo. Pero es que, papá... No, ya. Me sacó la piedra. No vamos a hacer este video más. Apaga esa cámara.